Hola gente, Pura Vida, soy Alonso Castro y este es el canal de Más Tecnología, en este video vamos a responder a la pregunta ¿Dónde es mejor almacenar nuestros archivos como fotografías, videos, audios o documentos? ¿Los pongo en un almacenamiento local como un disco duro o una llave USB o los pongo en un almacenamiento en la nube? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene una u otra opción? Quédese con nosotros en este video porque hoy se lo vamos a contar. Guardar en la nube significa colocar sus archivos en algún servicio de almacenamiento en internet, ya sea gratuito o de pago, como Dropbox, Google Drive, Mega o OneDrive. El almacenamiento local Consiste en usar el espacio disponible en sus dispositivos como teléfono o computadora para guardar sus archivos. También incluye adquirir un disco duro externo y colocarlos ahí. En este video hablaremos sobre algunas de las características de cada opción de almacenamiento para que usted pueda seleccionar el que mejor se adapta a sus necesidades. La principal ventaja que tiene almacenar archivos en la nube es que usted puede acceder a ellos independientemente de dónde esté y del dispositivo del que esté accediendo. Eso sí, necesita tener conexión a internet. Por otro lado, almacenar de forma local tiene la ventaja de que no requiere la conexión a internet, pero sí tener acceso a ese dispositivo. Los servicios de almacenamiento en la nube son por lo general gratuitos hasta una cantidad máxima de espacio de 15 a 25 GB. Después de eso, si usted necesita guardar más archivos, tendrá que pagar una cuota mensual dependiendo de la cantidad de espacio que usted necesita. Por otro lado, el almacenamiento local requiere de una inversión inicial para comprar el dispositivo pero tiene la ventaja de que luego de eso no hay un costo recurrente mensual. Hacemos una pausa para invitarle a que se suscriba a nuestro canal y a que nos deje sus comentarios en la parte de abajo de este video. En cuanto al tamaño de los archivos, si usted almacena documentos, hojas de cálculo, presentaciones y en general cosas pequeñas, es mejor que utilice la nube, así tendrá esos archivos a la mano de acceso sencillo y de un costo muy barato por el contrario si usted almacena archivos muy grandes como fotografías en alta resolución videos 4k o animaciones digitales lo mejor es utilizar el almacenamiento local porque tendrá más espacio y el costo por mega es menor otra ventaja del almacenamiento en la nube es que prácticamente todos los proveedores de estos servicios tienen aplicaciones que usted puede instalar en su dispositivo para que la sincronización de los archivos se haga de forma automática. Por el contrario, en el almacenamiento local no existen estas aplicaciones tan sencillas, por lo que hay que hacerlo de forma manual. Una última cosa. En el almacenamiento en la nube, es difícil que usted pierda sus documentos o archivos respaldados, porque por lo general los proveedores de estos servicios tienen el archivo copiado en varios centros de datos distintos. En el almacenamiento local es recomendable tener dos o más copias, de forma que si a usted le roban el equipo o si le pasa algo, tenga un respaldo adicional.